El gobierno va a entregar 203 obras por el mes aniversario de Cochabamba. Más de 200 obras serán entregadas para Cochabamba en septiembre con motivo de la efemérides departamental, informó el presidente de la Asamblea, Javier Castellón. Entre las obras concluidas más grandes están las dobles vías hacia el Valle Alto e Ibirgarzama-Puente al igual que la termoeléctrica de Entre Ríos. Tenemos la agenda para eh, las entregas en, en este mes de septiembre. Tenemos más de 203 obras listas para la entrega en, en septiembre, eh, de las cuales podríamos priorizar algunas y hay una lista de eh, entregas. Por ejemplo, el sistema de Riego Lagarpampa, esto en el municipio de Cipe Cipe, se va a entregar el 5 de septiembre. Eh, la entrega del Coliseo Luis Espinal en el Distrito 6, Ceso Verde, se va a entregar el 6 de septiembre a las 8 de la mañana. La entrega de tractores para los diferentes municipios. Asimismo, la autoridad señaló que para esta gestión se prevé una sesión de honor conjunta entre la Brigada Parlamentaria, la Asamblea Departamental y el municipio. Sin embargo, se tomarán ciertas previsiones para evitar hechos bochornosos, como el de la gestión pasada, añadió. Vamos a hablar con cada uno de los asambleístas. Debemos despojarnos de temas políticos o personales con el único fin, el tema a abordar en la sesión de honor es para celebrar nuestro efemérides departamental.